Mis amigos, hoy estamos discutiendo un tema interesante que afectará a cada uno de ustedes. Y estoy hablando del sentimiento de ser oído y escuchado. Aunque pueda sonar raro, confuso leer o escuchar esto, es muy importante que ustedes lean o escuchen esta gran verdad. Porque nosotros los oímos y los escuchamos. Sin que se den cuenta, ustedes nos envían muchas solicitudes en el curso del día. Y cada una de ellas es realmente oída, porque nosotros los escuchamos de manera continua. Cuando ustedes dicen que están orando al cielo para que algo suceda, bueno, sepan que son escuchados y que cada una de estas solicitudes son recibidas, sin importar cómo son formuladas. Cada vez que tal petición se realiza, se desencadena un proceso y una serie de eventos ocurren. Sin embargo, ustedes son inconscientes de eso, porque el estado actual de vuestra evolución no les permite ser plenamente conscientes, y esto aplica a la gran mayoría de ustedes. Pero hay algunas personas en este planeta que tienen un nivel más alto de evolución espiritual, y estas personas tienen cierta conciencia de lo que sucede cuando se dirigen a nosotros con este tipo de solicitudes. Sepan mis amigos que en el futuro cercano la comunicación humano-espíritu y espíritu humano será normal y los humanos estarán en constante comunicación con nosotros y vuestro padre interior, el ajustador del pensamiento. No están solos amigos míos, porque un considerable número de seres celestiales los acompaña a lo largo de sus vidas. Estos son seres de amor. Quienes solo quieren ayudarlos a crecer en este mundo en desorden. Yo los amo con un amor celestial.